Vivía sin ningún tipo de ilusión. Todo aquello que en algún momento había querido conseguir, se hallaba ahora abandonado en una cuneta. Su vida se componía de una sucesión de días idénticos, que pasaban uno tras otro sin ningún cambio. Le daba la sensación de que había dejado de disfrutar de su vida, de que ya no prestaba atención a todo lo que sucedía a su alrededor. Simplemente se dedicaba a sobrevivir día tras día a su tremenda infelicidad. Quizás te sientas identificado con esta historia, has abandonado todos tus sueños y te has dedicado a vivir una vida que no te gusta, no te gusta tu trabajo, no te gusta tu estilo de vida, no te gusta no tener tiempo para tus hobbies, y lo peor, te estás dando cuenta de que estás tirando todo el tiempo que te queda por el desagüe. Después de introducirme en el mundo de la psicología, me empecé a dar cuenta de que uno de los peores males del ser humano, y el que contribuye más a la desdicha, es la falta de ilusión. He visto a muchísimas personas desilusionadas con la vida, deprimidas y sin ganas de nada. ¿Qué les pasó? Simplemente dejaron de formularse proyectos, de querer avanzar y crecer como personas. Déjame que te diga que la ilusión es el gran motor de nuestras vidas, lo que nos hace avanzar, lo que nos hace verdaderamente felices. No importa si tu ilusión tiene que ver con un proyecto profesional o simplemente se trata de un viaje espiritual. Se trata simplemente de cambio, de constante avance de querer conseguir algo en nuestras vidas. ¿Quieres cambiar de trabajo? ¿Te has propuesto iniciar el viaje de tu vida alrededor del mundo? ¿Quieres ser escritor o artista y no sabes por dónde empezar? ¿Te da miedo dar el primer paso? ¿O crees simplemente que no eres bueno para ninguna de esas cosas? El punto de inicio es trabajarse a uno mismo, desterrar todas las ideas erróneas, empezar a creer en tus capacidades y crear tus propias oportunidades, para así conseguir todo lo que te propongas. Ese es el propósito de coaching para el éxito, conseguir que te formules tus propios proyectos y los consigas a partir de cuatro sencillos pasos infalibles. Además, te proporcionaré un material extra que te ayudará en tu camino, el cual te explico al final del libro. Consigue tus sueños, cambia tu vida, ilusiónate y consigue ser feliz. El viaje empieza aquí y ahora. Paso 1. Ver el mundo desde otro prisma. Con esto, Me refiero a que el primer paso es empezar a ver las cosas de manera distinta. Si tu día a día está lleno de negatividad, entonces te será imposible poder llegar a cumplir tus objetivos. ¿Por qué? Si no eres una persona optimista, te enfrentarás ante diversas adversidades o contratiempos. Y finalmente, tirarás la toalla. Por el contrario, te aseguro que siendo optimista disfrutarás muchísimo más de todo lo que hagas y serás bastante más feliz. Qué fácil es decir, sé más feliz, ¿verdad? Bueno. Reconozco que es difícil insertar el hábito del optimismo en tu rutina diaria. Sin embargo, espero que con lo que te explicaré en el siguiente apartado, puedas entender la tremenda importancia de obtener una buena actitud hacia la vida. Empecemos de una vez. Diferencias entre pensamiento, emoción y sentimiento. Lo primero es lo primero. Quiero que entiendas lo que sientes, es decir, reconozcas todo lo que hay dentro de ti cómo y por qué te sientes de esta manera y cómo te puede afectar eso en la consecución de tus objetivos para eso es necesario que entiendas antes la diferencia entre los siguientes tres conceptos pensamiento es un fenómeno psicológico racional y complejo nos ayuda a interpretar ordenar y dar sentido a nuestro entorno y a toda la información que nos llega a través de los sentidos a partir de nuestros pensamientos creamos nuestros conceptos y creencias emoción es el resultado de la evaluación de una situación o acontecimiento en concreto por ejemplo ante el hecho de una discusión con tu pareja evaluaremos esto como algo doloroso y malo y en consecuencia sentiremos la emoción de la tristeza o de rabia esto dependiendo de nuestro carácter las emociones son intensas y no suelen durar demasiado en el tiempo en la supervivencia está su razón de ser. Sentimiento es un estado de ánimo, siempre producido por una o varias causas. Surge como resultado de una emoción o una percepción. La intensidad del sentimiento suele ser poco intensa, aunque de mayor duración que una emoción. Por ejemplo, nos pueden dar una buena noticia que nos provoque una emoción muy intensa de felicidad. Por lo tanto, podemos tener simplemente una buena época en la que todo nos va bien y sentirnos felices ahí reside la diferencia entre estar y ser feliz el sentimiento de felicidad que se dilata en el tiempo y está compuesto de un conglomerado de muchas experiencias que nos han aportado emociones de felicidad aparte de acontecimientos externos los pensamientos también son capaces de reproducir emociones y sentimientos en la persona aunque estos no sean reales por ejemplo al recordar un acontecimiento pasado muy feliz nos sentimos de la misma manera en el presente o en otro caso si nos imaginamos que algo malo puede sucederle a alguien que queremos mucho, nos sentiremos tristes, aunque eso en realidad no haya sucedido. Creencias. ¿Qué son y cómo nos afectan? ¿Qué son las creencias para ti? Muy fácil. Yo te respondo. Las creencias crean tu realidad, es decir, lo que es, es lo que crees. Tu mundo, todo lo que hay a tu alrededor, lo que tú percibes, es solo la interpretación de la realidad. En otras palabras, estamos condicionados, cada uno a su manera particular de ver el mundo de X manera. Si creemos que algo va a ser así, será así. No, no es magia. Esto es parte de nuestra psicología. Conoces el efecto placebo, ¿verdad? O al menos, habrás escuchado de este en alguna ocasión. Este efecto ocurre cuando la administración de un placebo, el cual no tiene ningún tipo de poder sobre nuestro organismo, nos produce cambios gracias a la sugestión. Nos referimos a sugestión cuando creemos que esa pastilla nos va a quitar el dolor de cabeza. Sin embargo, este solo es un caramelo de limón. Aún así, como creemos que su consumo nos aliviará, el dolor de cabeza se acabará marchando. Aún más sorprendente resulta el efecto pigmaleón. Quizás este no te suene tanto. Robert Rosenthal, profesor de psicología de la Universidad de California, Hizo varios experimentos sobre la psicología humana, y acabó sacando unas conclusiones sorprendentes sobre la motivación y lo que podemos llegar a hacer con ella, según nuestras creencias. En resumen, las personas estamos capacitadas a actuar según nuestras creencias. Es decir, si creemos que podemos conseguir algo, tenemos muchas más posibilidades de hacerlo. Rosenhall afirma, además que las personas también solemos actuar según las expectativas de los demás. Por ejemplo, Robert Rosenhal y Lenore Jacobson demostraron que las expectativas de los profesores hacia los alumnos afectaban notablemente el rendimiento en las aulas. Cuando los profesores creían que cierto alumno iba a fracasar, efectivamente, este fracasaba. Por el contrario, cuando pensaban que iba a triunfar, este triunfaba. A eso le llamaron profecía autorrealizada. Lo que ocurría en realidad es que las expectativas de los profesores provocaban que los alumnos actuaran de distinta manera. En este caso, los profesores al otorgarle muchas más facilidades y apoyo hacia quienes daban su voto de confianza, o haciendo lo contrario frente a aquellos que suponían no llegarían a nada. Los alumnos, al ser tratados de un modo distinto, responden de forma distinta, confirmando así las expectativas de los profesores y proporcionando las respuestas acertadas con más frecuencia. Lo mismo acontecía dentro de un ámbito laboral y social. Esto despliega lo importante que es creer en las capacidades de uno mismo, sin tener en cuenta la opinión o expectativas de las otras personas que constantemente nos subestiman. Estos estudios nos demuestran lo poderosas que pueden llegar a ser nuestras creencias. Pero, ¿qué es, en realidad, una creencia? Al principio del apartado, te dije que la creencia es nuestra propia realidad, siendo más exactos a su concepto, una creencia es una información consciente o inconsciente que aceptamos como verdadera. Es decir, una creencia es un patrón de pensamiento habitual. Por ejemplo, si tú crees que todos los perros son malos, aunque evidentemente no es así, en tu realidad todos los perros serán malos. No hay discusión posible que te haga cambiar de parecer. Cuando crees algo, esto se convierte en tu verdad. Si creo que soy un desastre... Seré un desastre, aunque los demás no lo crean. ¿Cómo actuamos cuando nos esforzamos por hacer que una creencia sea verdadera? Ante todo recopilamos información para sustentar nuestra creencia. Por ejemplo, en continuación con el caso anterior sobre que todos los perros son malos, no paro de recopilar información para convertir en verdad esta premisa. Todos son malos. Porque el perro de mi vecina me mordió. El perro que vive en la calle de atrás no para de ladrar. El perro de mi amigo le destroza el sofá. En paralelo, Dejamos de lado la información que contradice nuestra creencia. Ya no recordamos a aquel perrito que teníamos cuando éramos pequeños. Aquel que tanto amor nos dio y con el que pasamos tantas horas juntos. O sea, reprimimos estas lecciones. Ese es el poder de las creencias. La creencia nos altera la percepción. En su lugar, optamos a tener más en cuenta aquellos hechos que no contradicen nuestra creencia. ¿Crees que eres un desastre y no vales para nada? ¿Por qué? Si lo piensas, a lo mejor me contestarás porque perdí mi trabajo porque mi pareja me dejó porque tengo una mala relación con mis hijos de verdad no te ha pasado nada bueno seguramente si tu estado de ánimo está por los suelos pensarás así pero como te vuelvo a repetir cuando creemos en algo esto se vuelve realidad qué pasa entonces con estas creencias estas afectan a nuestras emociones las cuales crean sentimientos y estos influyen en nuestras acciones malas creencias emociones desagradables sentimientos de abatimiento Acciones que no llevan a ningún sitio malos resultados. ¿Ves la cadena? Alrededor de tu mente tú construyes tu sistema de creencias, los cuales harán que vivas tu manera de ser de una forma o de otra. No dejes que nada ni nadie imponga las creencias sobre ti. Tú eres dueño de ti mismo. Eres tú quien permite que esa creencia siga ahí, que se vuelva realidad y que afecte a tus emociones. Eres el único responsable. Hace un tiempo se creía imposible que el hombre pudiera correr una milla en cuatro minutos. Se hicieron muchos estudios al respecto. Todos corroboraban esta creencia. El 6 de mayo de 1954, el atleta Roger Bannister logró esta meta. ¿Bannister era un superhombre que había desafiado a la naturaleza? No. Lo único que hizo Bannister fue derribar esa creencia. ¿Sabes qué sucedió después? Más de mil personas lograron conseguir la misma meta. No parecía tan imposible, ¿verdad? No puedo. Es imposible. Nunca lo conseguiré. No soy lo suficientemente bueno. Solo puedo esperar a que llegue un milagro. No puedo hacer nada para cambiarlo. ¿Mi tren ya pasó? ¿Te suenan estas frases? Cada una de estas son creencias limitantes. Elimínalas. Porque si crees en estas, les darás vida. Cuando alguna de estas creencias aparezca en tu mente, detéctala y repítete a ti mismo que es solo una creencia. No es la realidad. Y que aunque creas en estas, puedan no ser ciertas. Sustituyela por una creencia optimista como, por ejemplo, un «Todo saldrá bien, soy capaz de conseguirlo, confío en mis capacidades». La actitud lo es todo, pero eso ya lo sabrás. No te cuento nada que no sepas, ¿verdad? Lo importante no es lo que te ocurra, sino tu reacción ante estas circunstancias. Tu actitud determinará realmente tu vida. Y lo que también es cierto es que tras muchos altibajos, es difícil encontrar la parte buena a todo. Es decir, seguir con una buena actitud aunque las cosas no salgan bien. A lo mejor te parece poco realista, o que es una tontería, pero no. Tontería es hundirse en la miseria tras una derrota. Mientras que ser poco realista es creer que las oportunidades solo pasan una vez, o que es imposible salir del pozo de la derrota. Pongamos un ejemplo. Tu pareja te ha dejado. Tienes dos opciones. La primera es hundirte en la miseria, dirigirte al médico, pedir unos ansiolíticos, y dejar que esto te afecte en todos los ámbitos de tu vida. De esta forma, tu bola de complicaciones será mucho más grande porque, no nos engañemos, si estamos hechos una mierda, es de seguro que no vamos a rendir igual en nuestro trabajo. En consecuencia a esto, tendremos problemas con nuestros hijos o pasaremos un mal rato junto a nuestros amigos. No te digo que no sea necesario saltarnos esa etapa de duelo después de una ruptura, pero tampoco no te regocijes en el dolor. Esto no te servirá de nada. La segunda opción será contraria a la primera. Sobrellevarás lo mejor posible la separación. Contemplarás esta etapa como una oportunidad para conocer gente nueva y empezar desde cero. Te animarás a emprender nuevos proyectos. No olvides que la vida es y siempre será una cadena de momentos felices y no tan felices. De ti depende aprovecharte de ambos. ¿Qué quiero decir con aprovecharte? Tienes que sacar algo bueno de todas las situaciones, tanto las buenas como las malas. Siempre podemos aprender. Siempre. Si la vida te da un limón, pide un poco de sal y tequila. Muy típica, lo sé. Pero es en esencia lo que quiero que entiendas de todo esto. Y es una manera excelente de explicarlo. Las emociones y pensamientos negativos. Y pongo negativos entre comillas por una simple razón. No pienso que existan las emociones o pensamientos negativos. Simplemente existen emociones y pensamientos. La palabra negativo denota precisamente eso. Negatividad, pesimismo, algo malo. Las emociones y los pensamientos negativos, en tanto, nos frenan en nuestro camino hacia el optimismo. Estos nos impiden actuar de una manera adecuada y no nos dejan cumplir nuestros sueños. Ahora, tampoco deseo que pienses que las emociones y los pensamientos negativos no pueden tener cabida en tu vida. Estos son necesarios en ciertas ocasiones y, para ello, es necesario saberlos canalizar. Además, no siempre son racionales. ¿A qué me refiero con esto? Te preguntarás. ¿Cuándo son buenas las emociones y pensamientos negativos? Bueno, para contarte esto, primero quiero hablarte del origen de todo e iniciar esto con una nueva pregunta. ¿Conoces a Darwin? De seguro tendrás algún conocimiento sobre cómo las especies han evolucionado, ¿verdad? Todas las características que nos son propicias y nos permiten sobrevivir, han pasado a través de la selección natural. Todas, sin excepción, tanto físicas como psicológicas. De igual forma sucede con las emociones y los pensamientos. ¿Te acuerdas cuando te comentaba sobre la manera en que se crean los sentimientos y los pensamientos? A partir de emociones, ¿no es así? De acuerdo, quiero que tengas esto súper presente. Volviendo al tema de la evolución. En tiempos antiquísimos, el estilo de vida de la especie humana no fue tan fácil. Por entonces, los primeros humanos no iban a comprar al súper, sino que cazaban y recolectaban sus alimentos. Pasaban frío y calor, pues no vivían en cómodas casas, sino en cuevas o al aire libre. La esperanza de vida del humano, en consecuencia, era mucho menor, porque a este le acechaban múltiples peligros. Sin embargo, fue gracias a los instintos humanos que nuestra especie logró sobrevivir. ¿Sabías que es ahí, en aquellos tiempos pasados, en donde se encuentra el origen de nuestras emociones? Para hacer un bosquejo sobre esto, pensemos en el miedo. ¿Qué nos indica este? Este es un sentimiento que nos indica cuándo existe un peligro para nosotros. Por ejemplo, si andamos por el bosque en busca de comida y, de pronto, se nos aparece un depredador, lo más seguro es que sintamos miedo. Es una emoción, que no nos es agradable, y que además nos indica que estamos en peligro. Es entonces cuando debemos de actuar, ya sea corriendo, o luchando. El caso es que debemos hacer algo. Si nos acercáramos al animal para acariciarlo, no seríamos conscientes del peligro, no tendríamos miedo, y por lo tanto, podríamos morir. ¿Ves lo sabia que es nuestra naturaleza? El miedo es una emoción este por obvias razones no es agradable ni nos gusta muy a pesar te parece que es negativa a mí me parece bastante útil y necesaria me entiendes ahora cuando te decía que no creo que existan emociones negativas y qué ocurre con los pensamientos bien tal como te lo expresé, los pensamientos los crean las emociones si la emoción está justificada el pensamiento que se le derive será racional ante un peligro es totalmente comprensible que nos aparezcan pensamientos desagradables como el riesgo de morir. Ya sé que no nos gusta ese pensamiento, pero quizás, pensar eso, nos ayude a sobrevivir. A lo mejor este ejemplo no te está familiarizado en tu día a día. Obviamente porque no vives en una cueva, ni huyes de fieras. O depende de dónde vivas, pues a lo mejor sea en la misma selva amazónica. En ese caso te pondré otro ejemplo. Imagina que vas por la calle en plena noche y, de repente, te asaltan tres personas que van armadas con cuchillos. Supongo que verías totalmente necesario sentir miedo. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si no lo percibieras como un peligro? Dicho esto, ¿qué pasa cuando el miedo no está justificado? ¿Qué pasa cuando un miedo irracional nos impide actuar de la mejor manera? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el miedo al rechazo o el miedo al fracaso? ¿Crees que son útiles o crees que podemos prescindir de ellos y de los pensamientos que se derivan? No te preocupes, que esto lo veremos en nuestro paso 2. Limpiar tu vida. Con lo que aprendas de ello, quiero que te quede bastante claro por qué son tan necesarias ciertas emociones. El poder de tus pensamientos y tus palabras. ¿Te acuerdas lo que te dije acerca de las creencias? Las creencias crean tu realidad, y por lo tanto, una creencia no deja de ser un pensamiento que damos por cierto. Peace Pilgrim dice algo como, si te dieses cuenta de cuán poderosos son tus pensamientos, nunca tendrías un pensamiento negativo. Esta frase invita a la reflexión. ¿No es así? Una persona que constantemente piensa en positivo, no es un iluso, ni un viva la vida. Tampoco no es poco realista. Es más bien todo lo contrario. Esta misma persona observa los malos acontecimientos como oportunidades para crecer. Esta persona es consciente que la vida está llena de problemas, pero que también está llena de cosas buenas. ¿No te parece acaso eso más realista, que aquel que constantemente piensa que la vida es una mierda, que no vale de nada soñar, y que no paran de pasar cosas malas a las personas buenas, lo seguro es que este tipo de personas se describirá a sí mismo como una persona realista y no pesimista. No podrían estar más equivocados. El pensamiento positivo es ver la realidad tal y como es, aceptarla y sacar lo mejor de ella. Aprende a dominar tus pensamientos y que no te dominen ellos a ti. Te dije que las emociones suelen crear pensamientos, pero también ocurre lo contrario. De un pensamiento pueden salir emociones. Si no paras de pensar en lo triste que estás, aún estarás más y más triste. Pensamiento, emoción, sentimiento, acción. ¿Y cómo se convierte un pensamiento en una creencia? Bien, si practicas un pensamiento con suficiente frecuencia, crearás una creencia. ¿Qué hay de las palabras? A continuación, podrás entender que éstas tienen una relación ante el pensamiento y la creencia. Las palabras son solo la expresión de nuestros pensamientos. Estas, en tanto, pueden llegar a ser incluso más poderosas. Seguramente que en muchas ocasiones, has llegado a herir con tus palabras a otras personas, o incluso a ti mismo. ¿Sabes qué es la sugestión? La sugestión es un proceso psicológico que explica la influencia que pueden tener nuestras propias palabras, las de nuestro entorno, e incluso las de los medios de comunicación. Todo ello mediante nuestras creencias, pensamientos, emociones, sentimientos, y estados de ánimo la sugestión siempre ha sido utilizada para crear estados de hipnosis este se lleva a cabo por medio de un proceso de inducción de palabras e instrucciones lo cual nos traslada de un estado de semi inconsciencia a las puertas de nuestro más profundo inconsciente en un estado de hipnosis podemos lograr acceder a nuestros recuerdos reprimidos o nos pueden hacer revivir emociones y sentimientos que creíamos extraviados esto con simplemente escuchar ciertas palabras bajo un estado de sugestión máxima ahora entiendes el increíble poder de las palabras tu diálogo interior puede tener un enorme impacto sobre tu autoestima no lo subestimes si no paras de quejarte en todo el día de lo mal que te encuentras la baja energía que tienes o lo mucho que te duele la cabeza entonces no dejará de sucederte esto Hoy mismo prueba decirte que te encuentras muy activo, que tienes muchas ganas de salir a pasear, que te sientes sano y vital. Ya verás qué bien te va. Ahora una prueba. No pienses en Brad Pitt. Seguro que te vino la imagen de Brad Pitt a la cabeza, ¿verdad? Con esta prueba podrás entender la capacidad humana para crear imágenes en nuestras mentes. Cualquier diálogo interno contigo mismo tendrá un gran impacto sobre tus actos y tu manera de andar por el mundo. Si te digo, escala el Everest. No me digas que no puedes. Pregúntate, ¿cómo puedo hacerlo? Automáticamente tu cerebro buscará una solución a esta pregunta. El poder del ahora. No, no me refiero al famoso libro. Solo quiero hacerte ver el gran poder que tiene el empezar a hacer las cosas ahora. Ser feliz no es algo que nos toque, dependiendo de nuestra condición o lo que hayamos vivido. Ser feliz es una elección, y está totalmente al alcance de tus manos. ¿No lo crees? Pues es así. Y si no quieres creerlo, es porque tienes miedo de que esté en tus manos, de que tu felicidad sea tu responsabilidad. No seas cobarde. ¿Cuándo es mejor empezar? Cuando haya conseguido mis metas? Preguntarás. La respuesta es no. Empieza ahora. Recréate en un recuerdo bonito de tu pasado. Algo que te hiciera feliz. Cierra los ojos y húndete en el peso de ese recuerdo. Cuando estés preparado, vuélvelos a abrir y dime cómo te sientes. ¿Más feliz? No es así, pero no es necesario que seas feliz gracias al pasado. Ahora mantén tu atención en el hoy. Observa tu presente, lo que te rodea. ¿Qué tienes de bueno ahora mismo en tu vida? ¿Estás a gusto leyendo este libro? ¿Te sientes cómodo en tu sofá? ¿Tienes a tu pareja a tu lado? ¿Tienes unos hijos maravillosos? O incluso, ¿tienes al mejor perro o gato del mundo y eso te hace enormemente feliz? Recréate en esos pensamientos. Verás cómo te sientes mucho más feliz. Felicidad al instante. Y lo mejor es que es gratis pasada, ¿verdad? Reflexiones finales del capítulo. Ahora que ya hemos llegado al final del paso 1, quiero que hagas una reflexión acerca de todo lo que en este hemos tratado. Tus pensamientos y emociones, el poder de tu diálogo interno, el daño que te pueden ocasionar tus creencias, y quiero que empieces a incorporar pequeñas rutinas diarias para cambiar tu perspectiva y tu manera de vivir, para así poner en práctica todo lo anterior. Ejercicios. Sonreír más. Intenta sonreír todo lo que puedas, aunque no te sientas feliz. Si sonríes, te sentirás muchísimo más animado. Al principio te sentirás un poco raro y estúpido sonriendo tanto, y tendrás que esforzarte para hacerlo. Pero con el tiempo, el hábito te ayudará a que te salga automáticamente. Dar un paseo matutino o al atardecer. En mi opinión, dos de los mejores momentos del día para salir a dar un paseo. Reflexiona sobre ti, sobre tu vida, sobre lo que quieres conseguir. O lo que has conseguido ya. O si lo prefieres, no pienses en nada y deja que sea como una especie de meditación. Pero una caminata al día, aunque sea de 15 minutos, te ayudará a sentirte más feliz y relajado. Haz algo todos los días. Intenta darte un caprichito todos los días. Hacer algo que te haga muy feliz. Por ejemplo, comprarte algo que tenías muchas ganas de obtener. Darte un baño de espuma. Ver una película que te encanta. Tomarte una hora de lectura en el sofá, pasar un buen rato jugando con tu mascota, etc. La cuestión es que todos los días haya algo, un suceso, que suponga para ti un gran placer. Y qué mejor si te lo proporcionas tú mismo. Intenta hacer cosas buenas, aunque no creas en el karma. El hacer cosas buenas por los demás, o por el mundo en general, te hará sentir muchísimo mejor, y serás mucho más feliz. Si te encuentras una lata tirada en el suelo de la calle, puedes recogerla y tirarla al contenedor. Puedes llamar a tus más allegados de vez en cuando solo para preguntar, ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Sin esperar nada a cambio, puedes colaborar con alguna ONG o simplemente echar una mano en la protectora de animales de tu localidad. Intenta encontrar siempre la parte buena. Cuando a tu mente lleguen pensamientos negativos o emociones que no te gustan y te paralizan ante acontecimientos desagradables, intenta encontrar la parte buena, que siempre existirá, a ese hecho, y verás cómo te sientes de otra forma. Si en todas las cosas malas que te pasan a lo largo del día por muy pequeñas que sean consigues hallarle la parte positiva y lo haces todos los días eso se convertirá en un hábito y tu propio optimismo que ya será parte de tu carácter hará que veas la vida de una forma mucho más positiva piensa en otras pequeñas cosas que puedas hacer todos los días para sentirte feliz e incorpóralas a tu vida paso 2 limpiar tu vida cuando me refiero a limpiar tu vida Quiero decir, a deshacerte de todo lo que no necesitas o de lo que te impide seguir adelante. Esto es, por ejemplo, tus miedos irracionales, sea al fracaso o al rechazo, a los pensamientos negativos contraproducentes, las creencias erróneas que no nos dejan seguir adelante, etc. Entonces, ¿por dónde empezar? Practicar el reencuadre. William Shakespeare decía, no existe bueno o malo, es el pensamiento humano el que lo hace aparecer así. Si te cuesta ver el lado bueno de un problema, Quizás debas alejarte un poco para verlo más claro. Da un paso atrás. ¿Lo ves mejor así? ¿Te ayuda el alejarte, el ser un poco más objetivo? A lo mejor ahora piensas que no era para tanto. En el paso 1 te extendí unos trucos para implementar diversos hábitos a tu vida y ayudarte a ser más optimista y feliz. Un buen hábito que podríamos añadir a la lista es el de buscar siempre la parte buena a cualquier cosa que nos haya pasado. Si nos esforzamos en hacer esto a diario, la costumbre hará que lo hagamos automáticamente. Entonces, habremos implementado un nuevo hábito muy saludable y útil. De esta forma, una gran tragedia para unos puede ser vista por otros como una llamada de atención o una oportunidad para cambiar algo en nuestras vidas. ¿No te gusta algo? Entonces cámbialo. El fracaso, algo de lo que hablaremos mucho en esta parte, generalmente se percibe como algo malísimo. Muchos, además, piensan que es algo normal. Pues no. No es normal ni inteligente, ni tampoco es malo. Ya irás viendo por qué lo digo a medida que avancemos en este capítulo. A partir de ahora procura cambiar el fracasa por el feedback o aprendizaje. Cada situación en la que fallemos se presenta como una oportunidad para aprender, cambiar y volver a empezar. Imagina el siguiente caso. Un chico que ha terminado una relación amorosa. Esa relación se caracterizó por múltiples peleas, mucho rencor, celos, etc. Esta persona podría pensar que es un desastre teniendo relaciones o que todo el tiempo invertido se dio por perdido. Esto, obviamente, se ve así desde una perspectiva negativa. Veámoslo ahora desde una perspectiva opuesta. Piensa que esta misma persona ha aprendido mucho de esa relación, ha madurado emocionalmente y, además, cree firmemente que no va a cometer los mismos errores. A esto se le llama practicar el reencuadre, es decir, buscar la parte positiva a una situación que a priori no lo es. Otro ejemplo común es una situación en que una persona cualquiera se queda en paro. Esta persona se puede sumir en la tristeza, pensar que no sirve para nada, que no va a volver a encontrar trabajo, etc. Por el contrario, esta misma situación puede ayudarlo a ver la posibilidad de averiguar lo que realmente le gusta, a fin de rehacer su vida. Cambiar el no puedo por el cómo puedo hacerlo, el fracaso por el aprendizaje, el problema por el reto, el imposible por lo posible. Ahora piensa en varias situaciones malas que hayas vivido y que hayan aportado algo bueno o que te hayan hecho crecer como persona. No dejes que el miedo no te deje avanzar. Según lo señalado en el primer apartado, los miedos, o más bien algunos miedos, son totalmente necesarios para nuestro día a día. Aún así, existen algunos otros que solo son un lastre para la conquista de nuevos objetivos. No puedes dejar que estos miedos irracionales te frustren y limiten tu día a día. Mark Twain dijo, dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Enfréntate a esos temores. Reflexiona sobre ellos. ¿Por qué tenemos tanto miedo a salir de nuestra zona de confort, cuando las mejores cosas son las que ocurren fuera de esta, Los miedos intentan mantenerte a salvo hacen que no cometas riesgos. Es por eso que nos sentimos tan a gustito en nuestra zona de confort. Tu mente quiere que estés seguro ante cualquier cosa que no conoce o no sabe. Lo desconocido le asusta. Sin embargo, de veras te lo digo. Detrás de tus miedos, fuera de tu zona de confort, existen grandes oportunidades esperándote. No lo dudes. Cuando sientas miedo, pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? Frente a esto, evalúa si vale la pena asumir el riesgo. Evalúa también si vale la pena no asumirlo. Es decir, ¿Vale la pena de perder la oportunidad de hacer algo que te encanta solo porque sientes miedo? ¿Cuánto estás dispuesto a perder por algo que en realidad te gusta? Canaliza el miedo. Recuerda, las emociones negativas no son negativas ni malas. Debes cambiar tu relación frente al miedo. ¿Y cómo? Pues dejando que te conseje y te advierta. Con esto tampoco quiero que dejes que decida por ti. No te sientas restringido por estas ideas. Si cada vez que empiezas un nuevo proyecto, tu ilusión está al mismo nivel que tu miedo, lo estás haciendo genial. ¿Muchas dudas? Estupendo. Vas por buen camino. Empieza a hacer pequeñas revoluciones en tu día a día. Empieza por hacer esas cosas que no te apetecen hacer. Cambia poco a poco. Siéntete incómodo. En continuación a nuestro aprendizaje, profundizaremos al tema. Comentaré sobre dos de los miedos más importantes. El miedo al fracaso y el miedo al rechazo. Miedo al fracaso. Es más importante la perseverancia que el talento. Muchísimo más. Hay mucha gente con talento y creatividad que a diario emprenden nuevos proyectos. La mayoría no tiene éxito. ¿Cuál es la diferencia? La paciencia y la perseverancia. Eso es lo que distingue a los ganadores. Ten en cuenta, y sería muy extraño si no fuera así, que en cualquier camino a la consecución de una meta, hallarás trabas y piedras. Si en caso fracasas, esto no será una derrota total. Es una derrota parcial. Acontecido eso, cambia tu plan y vuélvelo a intentar recuerda que no vas a conseguir resultados distintos haciendo siempre lo mismo aprende haz feedback reencuadra no sigas aplicando una y otra vez el mismo plan porque a lo mejor el problema es que este no funciona analízalo al detalle y detecta qué es lo que no encaja arréglalo y vuelve a ponerlo a prueba ahora toma nota de estos sencillos pasos para lograr tus metas tener el objetivo claro hacer un plan claramente definido ponlo a prueba analizar tus fallas y ver qué no funcionó en caso no hayas logrado los resultados esperados. Renueva tu plan y vuélvelo a intentar. Realiza esto hasta lograr tu meta trazada. Ten en cuenta que el fracaso no significa que hayas fallado. El fracaso es solo un paso más que te acerca al éxito. Thomas Alba Edison, prolífico inventor estadounidense, falló mil veces antes de lograr construir la bombilla incandescente de alta resistencia. En realidad, no es que había fallado mil veces sino que había descubierto mil maneras en las que no funcionaba la bombilla. De igual forma, también podríamos decir que no fueron mil intentos fallidos, sino un proceso de creación de mil pasos. Has de aceptar tus errores como lo que realmente son. Un feedback, una oportunidad de levantarse, sacudirse el polvo, aplicar lo que se ha aprendido e inventarlo de nuevo. Toma como motivaciones personales las siguientes experiencias. El basquetbolista Michael Jordan fue eliminado del equipo de baloncesto de su instituto. El director de cine Steven Spielberg fue rechazado en la escuela de cine tres veces. Al ingenioso dibujante Walt Disney lo despidieron por no tener imaginación. El científico Albert Einstein fue un desastre en la escuela. La escritora J.K. Rowling fue rechazada por múltiples editoriales. Y además, se dijo que para sus inicios el grupo musical The Beatles no tenía absolutamente futuro alguno en el mundo de la música. Vaya panda de fracasados, ¿no crees? Miedo al rechazo. Sylvester Stallone dijo una vez, «Me tomo el rechazo como alguien que sopla una trompeta en mi oído que me despierta para ponerme en marcha, en lugar de retirarme». Miedo al rechazo. Otro de nuestros grandes miedos. ¿Cuántas veces te había gustado alguien del instituto y no te atreviste a declararle tus sentimientos? ¿Por qué no lo hiciste? yo te diré por qué porque tenías miedo al rechazo alguna vez has observado a las personas exitosas y has pensado cómo hacen para ser exitosas ¿Qué tienen ellos que no tengan los demás en principio estas personas tienen una excelente gestión al rechazo en relación a esto tienen poco miedo a salir de su zona de confort déjame contarte un secreto lo peor del rechazo no es el no lo peor es tu diálogo interno con diálogo interno me refiero a lo que dices de ti mismo cada vez que recibes el no Ahí es donde radica tu verdadero problema. Cuando alguien te diga, no gracias, no me interesa, no eres lo que estoy buscando, etc. Piensa, ok, pasemos al próximo. Cuanto más lo intentes, más posibilidades tendrás para recibir un sí. Ordena tu vida. Con ordenar tu vida me refiero a eliminar aquello que no quieres y priorizar aquello que necesitas. Piensa en un armario desordenado. En este, encuentras ropa de hace muchos años que ya nunca te pones. Looks pasados de moda camisetas mal dobladas y desordenadas nunca encuentras esos pantalones que más utilizas ni esa camisa que va con todo ¿Qué tendrías que hacer al respecto tirar lo que no te pongas o no utilices dobla y ordena tus camisetas ordena tu ropa de manera que aquello que usas más esté más a mano Haz ahora lo mismo con tu vida elimina todo aquello que no te gusta lo que te roba la energía inútilmente lo que no quieres ver nunca más Ahora, de todo lo que se queda en tu vida, establece prioridades. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿A qué le quieres dedicar más tiempo? ¿Todo lo que quieres hacer? ¿Qué es lo más importante y lo que además aportará más felicidad a tu vida? A continuación analiza qué pasos debes seguir para conseguir esa felicidad. ¿Qué cosas has de cambiar en tu día a día? ¿Qué acciones y hábitos has de implementar? Ordena tu vida, practica y empieza ordenando tu armario elimina lo que te molesta todo lo que te molesta o no te hace feliz es una pérdida de tiempo y energía para ti es totalmente necesario que lo elimines de tu vida tu energía se está perdiendo como el agua en un cubo que tiene un agujerito en psicología a esto se le suele llamar tolerancia cosas que están en tu día a día que no te gustan pero que consientes una mancha en el sofá que nunca te propones limpia, un aparato de casa que no funciona y que nunca intentas arreglar porque tampoco te es indispensable, además de otros casos. Mientras no se solucionen estas pequeñas sandeces, tu energía seguirá siendo robada. Es por eso que tan pronto logres eliminar estos problemas, notarás cómo tienes mucha más energía. Un buen ejercicio diario sería pensar en todas estas pequeñeces que te irritan e intenta solucionarlas poco a poco. Cuando acabes con las cosas pequeñas, continúa esta misma tarea con tus molestias más grandes. Por ejemplo, tu conflicto con tu amigo o familiar, algo que te moleste de tu jefe, etc. Ve pasito a pasito, verás inagrosos cuando empieces, algunas se irán solucionando solas. Magia para nada, simplemente son los resultados cada vez que tomas las leyendas de tu vida. Soluciona todos tus problemas. No huyas constantemente de estos. Si tienes un conflicto con un compañero de trabajo, no hay necesidad de cambiar de trabajo para no verlo nunca más. Es posible que vuelvas a tener el mismo problema en tu nuevo trabajo. ¿Por qué? Porque tienes que enfrentarte a tus problemas. Y no huir de ellos. Es totalmente necesario que ante los problemas siempre tengas la el de algo. Si no, ¿de qué te han servido estos? Todo problema es un aporte a tu vida. No bailes alrededor de tus problemas esperando a que llegue el hilario. No pospundas el encuentro de la solución. Tú allá, el posponer solo aumentará tu estado de ansiedad y malestar. Cuando lo hayas hecho, seguramente pensarás: ¡Qué tontería! ¿Por qué no lo hice antes? Me hubiese ahorrado todo ese dolor de cabeza. Stop drama, para de hacer drama. Lo que te pasa es malo o bueno, según tu interpretación y tu actitud ante la situación. Recuerda que los creencias y pensamientos se convierten en realidad y con el solo hecho de lo que de lo se crea en la mente. De ti depende que te afecte o no, Por lo tanto, deja de hacer un drama de todo. El quejarse Quejarte es un comportamiento inútil que no te ayudará a avanzar y te robará la energía. Deja ¿De qué Quién sirve? Piénsalo bien en el que hacer una rapida. Por mucho que te quejes, no vas a cambiar absolutamente nada de nada. La una compasión es, es absurda. ¿Quieres sentirte como una vitamina? ¿Verdad que no? ¿Cierto? No tiene sentido que lo quejes cuando el único responsable de todo lo que si es es de este, No es culpa de nadie el que no puedas aplazar tus sueños. No es culpa de nadie el que no tengas tiempo para tus hobbies. No es culpa de nadie el que tengas una mala relación de pareja. Tú, tú tienes el poder de cambiar mi vida. No es culpa de nadie el que no seas feliz. Qué que yo el dueño de mi vida. No tener a nadie a quien culpar de las fracasos. No es así. No seas tan duro de contigo, mismo. Eso es hora de que te aceptes que no eres presente. Ni, ni tú, ni nadie. Ni lo es. De hecho tampoco es necesario para los sea. Así que si sí, por el amor de, de Dios mejora de seré duro uno conmigo mismo. Conmigo Quizás sea sea personal excesivamente autocrítica. Si, si es ese caso, caso toma en cuenta que este es bueno y este nivel de, de exigencia, exigencia hacia nosotros mismos. Sin embargo, cuando lo somos en sucesos, tendemos a culparnos por todo. todo. Y entonces, entonces este autocrítica se torna contraproducente para uno. Para uno. Has, has cometido un error, error, Intenta aprender de este, no es más que Entonces haces algo. Y si no sigue bueno tienes solución todo, no te curtes, es tal como te dije. No tienes que ser perfecto. Todo irá bien y siempre y cuando vengas en aclaro. que estás haciendo lo mejor posible. ¿Qué hacer con el lunes? El pasado es la era para la bien o De ti depende si obstruye tu camino no, no, o si busques a esa mejor, mejor hecho. No te quedes en algo al pasar. Chau. Cada vez la evidencia se me den de manera mejora o Estás gastando en debería de ir inútil. ¿Y a qué me refiero si en una manera mejora o Pues, como tú, hay manera. Debe de no. de la de obtención de nuestros objetivos y Como también bien nos pueda proveer de todo lo contrario, a fin de aprender, y por a volver más, más fuertes, Cuando no te no, es que no es que puedes que no dejar de cansar de un hecho el salsado, y que es algo que, que te ha hecho Recuerde que no Así que, por mucho pues después que no de salsa, Y si, si es eso, es eso, es eso, es eso, es eso, es es eso, es Automático. Así que las hasta, hasta que el día día, una, una vez más, el planeta detrás de darle como que con una nueva ilusión en mente, se, se, se en esa dura días. como una vez a necesitas, necesitas para entenderla. A la esta etapa, comienzan a surgir otra vez, vez las más, más más dudas. Hasta, hasta aquí hacemos un alto. Te tendrás dos opciones. La primera, la primera, primera, primera será volver a lo que de siempre. No quiero que y ir de la zona de confort, si ansiamos que estás demasiado acostumbrado a lo que hay siempre. Hasta el punto de realidad, una vez más, desde ese nuevo sueño. La segunda por el contrario será armar de valor, poseer las agallas, ser valiente y eres posibilidades para cumplir ese sueño. ¿Te acuerdas de la felicidad que se siente cuando la sombra de una nueva ilusión asoma tu mente? Imagina lo que se siente cuando cumples este sueño. La ilusión se vuelve real. Me creas que no eres capaz de conseguirlo. Si que más las circunstancias de la vida que lo Tampoco creas que las personas que lo han hecho antes que de son especiales. ¿Recuerdas el último capítulo paso 2 en donde te que recordaras los logros pasados? Los tienes presentes. Hoy vuelvan a tu mente. ¿De verdad crees que alguien se ha capaz de lograr todo eso no sea capaz de cumplir sus sueños, cuando todas tus dudas se hayan desvanecido en el mente, y de verdad estés decidido a emprender algo nuevo, es totalmente necesario que te conviertas en una sola persona proactiva. ¿Qué es una persona proactiva? Piensa en aquellas personas a las que observas, y piensas, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo consiguen todo lo que se proponen? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? Bien, quizás sea porque es proactiva, y tú no. Persona reactiva versus persona proactiva. Bravo, lo, lo has adivinado. Una persona reactiva es todo lo contrario a una persona proactiva. La mayoría de los seres humanos andamos por el mundo actuando de una forma reactiva. Esperamos a los acontecimientos y actuamos en consecuencia. Es, es decir, vamos por la vida con el piloto automático. Conocidas son las frases Ojalá que me toque la librería. A lo mejor algún día llega mi oportunidad. Solo necesito un bolso de suerte. Estoy esperando a que pase el tren etcétera A lo mejor hasta tú mismo lo has pensado o lo has oído de alguien. Estos son pensamientos típicos de personas reactivas. Esperan a que sus sueños se cumplan solos. No esperes un golpe de suerte. Busca tu propia suerte. No esperes a que te pase el arena adecuado o a que alguien te ofrezca alguna oportunidad. Las oportunidades has de crearlas tú mismo. Nadie va a llamar a tu puerta y preguntarte ¿qué quieres ser rico. Puede ser que esperar a que te toque la lotería sea una estupenda alternativa. Tan solo tienes que jugar y aguardar a que te toque el premio. Sin embargo, tanto tú como yo sabemos que tienes muy pocas probabilidades para que eso se cumpla. ¿No te parece que existen otras maneras para hacer dinero? Claro que existen. Lo que pasa es que no son maneras tan cómodas o prácticas como el comprar un boleto y estar sentado a que salgas premiado. Yo entiendo que cuesta mucho perseguir un sueño. Salir de nuestra zona de confort sin salvavidas y estar expuesto al fracaso. Pero créeme cuando te digo que, que la recompensa vale mucho la pena. ¿Ves por dónde van los tiros, verdad? Hay dos formas de pasar por la vida. Una es dejando que ésta te dirija o dirigiéndola tú mismo. Una persona proactiva va a dirigir su vida a, a su ritmo, en la dirección que decida, y de la forma que quiera. Una persona reactiva, sin embargo, va a dejarse llevar por los vientos. Una persona que vive su vida con el piloto automático, simplemente acepta sin rechistar lo que ha o no ha de hacer, y sin preguntarse si es lo correcto. En su lugar, son más bien los de su alrededor quienes dirigen su vida. Una persona reactiva tampoco tiene planes. A lo mucho, pueda formar parte de los planes de otras personas. Este tipo de persona cree que su situación no es su responsabilidad, y que no depende de sus actos. Solo los demás podrán cambiar su situación. Puede que, de vez en cuando, tenga un momento de lucidez quite el piloto automático para observar el poco caso que le ha hecho a su corazón durante toda su vida solo para lamentarse de no haber seguido sus sueños pero al rato de seguro volverá a su rutina diaria la que por cierto no le hace feliz pero que es más cómoda que intentar cambiar algo las personas proactivas son las encargadas de crear los programas de televisión que las personas reactivas miran desde su sofá todas las tardes captas la metáfora si tienes la ilusión de escribir un libro quizás sea porque te encanta leer y admiras a algunos escritores, sin embargo, tu actitud reactiva, hace que nunca te decidas a empezar un escrito. Tienes que saber que los autores que tanto admiras, y te gusta seguir, son los autores proactivos. En tanto, tú eres la persona reactiva que simplemente deja pasar su tiempo y su vida, junto a su sueño de ser escritor. Te invito a que apliques este ejemplo a cualquier caso, cualquier sueño, cualquier cosa que quieras ser, y aún no has tenido las agallas de dar el paso. ¿Te sientes identificado? De seguro ahora te preguntarás, ¿Qué hace falta para ser una persona proactiva? Primero tienes que saber lo que quieres. A partir de eso, tendrás que decidir cuáles son tus prioridades, cómo vas a administrar tu tiempo, cuál será tu plan para conseguir tus objetivos y fundamentalmente ser valiente para poner en práctica todo este plan. Recuérdalo, el fracaso solo es un paso más, no el final. Si no cumples tus metas, cambia el plan, haz los arreglos correspondientes y vuélvelo a intentar. No olvides, inténtalo hasta que lo consigas. Yo siempre, cuando intento formularme un objetivo demasiado grande, primero empiezo por desmenuzarlo en pequeños mini objetivos. Esos mismos a la vez, los desmenuzo en otros pequeños mini objetivos. Es así como empiezo por intentar cumplir con cada uno de ellos. La tarea es cumplir con al menos uno cada día. Esto sin prisa, aunque sin pausa. Esa es una manera sencilla de formularse los nuevos proyectos, sin que estos mismos te abrumen desde un principio. Por ejemplo, imaginemos que una mujer llamada Marta Quiere convertirse en campeona del mundo en kickboxing. Marta nunca ha hecho mucho deporte ni está en forma. Queda claro que es un poco iluso pretender convertirse en campeona del mundo, de buenas a primeras, si nunca ha practicado dicho deporte. Entonces, ¿qué debería hacer Marta al respecto? Lo primero que tendría que hacer es inscribirse a una escuela de kickboxing. Frente a esto, deberá decidir cuál es la academia más adecuada y, seguido, cuántos días a la semana va a entrenar. Al inicio de clases es preciso que Marta, por obvias razones, se ponga en forma. Lo primero que acontece es que le cuesta mucho seguir los entrenamientos. Ante esta desventaja, Marta tendrá dos opciones. Rendirse porque su estado físico no es el adecuado, o esforzarse hasta conseguir el físico adecuado, a fin de superarse a sí misma. Marta decide no rendirse y mejorar su estado físico. Programa una serie de entrenamientos aeróbicos tal como ir a correr o a hacer bici. cambia su dieta de alimentos. Para ello, contrata a un dietista que le ayude a mejorar sus hábitos alimenticios. Parece que el plan funciona y Marta comienza a mejorar su físico poco a poco. Ella mejora tanto, que de un momento a otro le proponen hacer su primer combate ante un público. Marta tiene miedo a fracasar, así que está a punto de decirle no a su entrenador, pues excusa que no está preparada. A pesar de sus dudas, al final Marta decide hacer el combate. ¿Qué ocurre? Un desastre. Marta efectivamente no estaba lo suficientemente preparada y pierde el combate. Marta se ve envuelta en una nueva encrucijada. El fracaso la ha desanimado tanto que cree que no vale la pena seguir con su entrenamiento y quiere dejarlo. Luego de pensarlo mejor, Marta vuelve a tomar la decisión correcta y sigue con su preparación. Aprende de su combate perdido y de sus errores para no volver a repetirlos. Marta sigue entrenando y entrenando, superando las pequeñas piedras que se le interponen en el camino. Y mejorando día a día nuevos combates le son asignados y esta vez comienza a observar el triunfo su optimismo asciende sin embargo aún está bastante lejos de conseguir su objetivo final ser campeona del mundo en este caso cuáles son sus siguientes mini objetivos seguramente tendrá que ganar un número específico de combates antes de ser seleccionada en la escuela para combates autonómicos digamos que estos sean 20 combates si los gana la elegirán representante estatal y entonces deberá luchar en el campeonato autonómico para ser campeona autonómica primero deberá luchar contra todos los demás contrincantes y quedar como representante de su comunidad autonómica y así poder ganar el campeonato de españa una vez llegue a ser campeona de españa lo seguro es que tendrá la posibilidad de combatir para el campeonato del mundo es de esa forma que estará a un paso de su gran sueño sí claro esto no es tan fácil incluso es posible que marta no gane esos 20 combates en su primer año. Sin embargo, si no se rinde y lo vuelve a intentar el año siguiente, quizás entonces sí lo logre. Si llega a los campeonatos nacionales, quizás tampoco se erija como campeona de España, y en su lugar quede quinta. Muy a pesar, si sigue entrenando duro y no se rinde, a lo mejor, en dos o tres años, consiga ser campeona de España. Por otro lado, puede también que nunca llegue a ser campeona del mundo. ¿Y qué? Ya sea campeona de España o no. Marta ya domina el kickboxing, su estado físico ha mejorado y está hecha toda una luchadora. Ella ahora tiene mucho más en su vida que al principio de este relato. ¿Qué proceso ha seguido? A continuación intenta hacer un esquema de ese proceso en un papel. Inicia por su principal y más grande objetivo, así como todos los que ha tenido que conseguir a corto y medio plazo, pasando por los hábitos que ha implementado, así como sus fracasos y tropiezos. Ahora, aplícatelo a ti. Sé que es un ejemplo un poco exagerado, pero en fin, creo que así es más fácil de entender. Además, no tengas miedo de pensar a lo grande. Cuando te pregunten qué es lo que no sabes hacer, responde lo que aún no me he propuesto aprender. Que el no conocer algo que te hace ilusión aprender no te impida empezar un nuevo proyecto. El principio es ahora. Sal de tu zona de confort. Escribe ese correo electrónico o ve a esa empresa con la que sueñas trabajar y entrega tu currículum. Llama a tu viejo amigo. Haz el viaje de tu vida. En resumen, deja de posponer tu vida. ¿Sabes qué es procrastinar? Es posponer día tras día las cosas que quieres hacer solamente porque hacerlas te hace sentir incómodo. ¿Tienes un sueño, un proyecto o un objetivo? No esperes a las vacaciones de verano o el mes que viene. No esperes ni siquiera al mañana. Empieza ya. Haz el primer pasito, aunque este sea pequeño. Si realizas el primer paso, ya estarás más próximo del final. Algo más importante que debes tomar en cuenta: deja de decirte a ti mismo que lo vas a intentar. Voy a intentar ser músico. Por ejemplo, si dices que lo vas a intentar, eso significa que a la primera de cambio, vas a abandonar. Intentarlo implica un fracaso anticipado. Voy a intentar encontrar más tiempo para hacer esto. No, tú vas a encontrar más tiempo. ¿Por qué? Porque eso, para lo que deseas encontrar más tiempo, es para tu ilusión, aquello que va a hacerte feliz de verdad. Puedes hacerlo, o no, pero nunca lo intentes. Ok, el día de hoy has decidido empezar a cumplir tus objetivos, y tienes claro que intentarlo no es suficiente. Ahora... ¿Qué toca? Ya hemos hablado anteriormente de la zona de confort, lo que cuesta salir de ella, y que eso sucede porque nuestra mente le teme a todo lo nuevo. Es posible que cuando comiences a salir de tu zona de confort, te sientas raro y extraño, y tengas ganas de salir corriendo de esa situación. ¿Qué debemos hacer entonces para que esto no suceda? Pues entrenarnos. ¿Entrenarnos para qué? Te estarás preguntando. Pues para sentirnos cómodos con el caos. Piensa en las cosas que estás posponiendo simplemente porque te da pereza o te hacen sentir incómodo. Estas son cosas que, naturalmente, nadie quiere hacer. Es por eso mismo que debes realizar una lista proponiéndote cumplir una a diario. Has de decidirte a hacer lo que debes. A hacer sin importar si te molesta o no. Quizás las primeras veces te sientas tremendamente desanimado, pero verás que a medida que vayas solucionando estos temas pendientes, te sentirás más y más ligero. Y cada vez te costará menos completar el siguiente reto. No pienses que para cambiar tu vida primero debes empezar haciendo grandes cambios. Puede que si empiezas por objetivos muy grandes, te sientas abrumado y abandones a la primera de cambio. Ya verás que si empiezas cambiando pequeñas cosas de tu vida, los cambios grandes vendrán por sí solos. Una vez te empieces a sentir cómodo con estos pequeños cambios en tu vida, quizás deberías empezar a plantearte otros más importantes. Seguramente estos ejercicios te hayan permitido sentir lo que es estar fuera de tu zona de confort. Es el momento entonces de abandonarla para siempre. La zona de confort es lo que haces siempre y lo que estás acostumbrado a hacer. Es el lugar agradable donde sabemos siempre qué va a suceder. Durante nuestra estadía en la zona de confort, nosotros vivimos con el piloto automático. Es muy agradable, lo sé. Más que agradable, puede resultar cómodo. Sin embargo, toma en cuenta que no existe cambio o evolución. Recuerda que las cosas más maravillosas ocurren fuera de esa zona. Si estás pensando en cambiar de trabajo porque odias el de tu actualidad, pero de un momento a otro comienzas a decirte, «Bueno, no es tan malo. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Nunca se sabe, siempre podría estar peor». Bien, amigo mío, déjame contarte que esa es tu mente jugándote una mala pasada. Esa es tu mente intentando que te quedes en tu zona de confort. No dejes que te controle. ¿Sabes lo que se preguntaba Steve Jobs cada mañana cuando se levantaba? ¿Esto es lo que realmente me gustaría hacer hoy si este fuera mi último día en la Tierra? Cuando se respondía que no, muchos días seguidos, saltaba su voz de alarma y comenzaba a realizar cambios para que eso no fuera así. Ten presente esto durante todo el camino de tu viaje. No vale la pena sufrir un tormento para conseguir algo muy bueno. Has de ser feliz todos los días de tu vida con lo que estás consiguiendo. Pero ahora es el momento que empieces a actuar. Visualiza todo lo que quieras conseguir lo primero que tienes que hacer para empezar a conseguir tus objetivos es saber lo que quieres ser o conseguir suena sencillo verdad pues de hecho no lo es tanto saber lo que queremos en realidad cuesta bastante quién quieres ser dónde quieres vivir qué quieres conseguir si consigues contestarte a ti mismo estas preguntas y visualizarlo en tu mente ya tendrás mucho a tu favor ante todo siempre tienes que formar una imagen clara en tu cabeza ya la tienes bueno lo más importante ahora es que retengas esa imagen y te sirva de aliciente para seguir adelante. No te sientas abrumado pensando que no vas a conseguirlo. No te desanimes. No hay nada imposible. Recuérdalo. Has de pensar eso como algo temporal dentro de tu vida actual. No esperes conseguirlo inmediatamente. Puede que resulte contraproducente si lo ves de esa manera. Pues al momento en que no lo consigas a corto plazo, lo seguro es que te vas a desilusionar y abandonar tu objetivo inesperadamente. Paciencia es la madre de la ciencia. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? A continuación aquí te explico el truco visualiza cómo te quieres ver a largo plazo por ejemplo cómo te quieres ver de aquí a 5 o 10 años aproximadamente visualiza tantos objetivos como desees quiero estar más en forma haber viajado por todo el mundo tener un trabajo que me guste y mucho dinero de acuerdo ahora siguiendo el ejemplo de marta la campeona de kickboxing establece qué objetivos a medio plazo de 1 a 5 años has de cumplir para acercarte más y más a tu objetivo final cuando estés listo establece tus objetivos a corto plazo. ¿Qué quieres conseguir en este año para llegar a cumplir tus objetivos a medio plazo? Por último, piensa en todo lo que puedes hacer en tu día a día. Aquellos hábitos diarios sencillos y fáciles de cumplir, que puedes establecer a diario, y que te ayudarán a sentirte más cerca de tu gran sueño. ¿Por qué es fácil cumplir con este método? Porque estamos estableciendo una pauta muy progresiva mediante hábitos fáciles de cumplir. Si cumples esos mini objetivos diarios, te sentirás tremendamente bien contigo mismo y eso hará que te motives ¿Qué pasaría si abordas directamente a tus objetivos de medio plazo lo seguro es que fracasarías y por lo tanto no querrías seguir intentándolo entonces tu mente te llevará nuevamente a tu zona de confort visualiza todo este proceso todo lo que puedas este paso es casi tan importante como el hacerlo aunque pienses que no el visualizar es un paso de acción importantísimo, pieza clave para poder cumplir con nuestros objetivos. Esta potente herramienta te permitirá hacer algo muy útil llamado prepavimentar. Por ejemplo, imagínate que tu meta es ponerte en forma y para ello te has propuesto correr 2 kilómetros diarios la primera semana y luego ir subiendo un kilómetro cada cinco días hasta llegar a correr 15 kilómetros diarios. Parece un objetivo a corto plazo bastante asequible, ¿verdad? Antes de salir a correr, imagínate a ti mismo corriendo esos dos kilómetros. Piensa en el recorrido que podrías hacer, nota el cansancio en tus piernas, pero también siente esa sensación de realización en tu mente. Esto no solo te va a ayudar a completar ese reto diario, sino que hará que te resulte mucho más fácil, ya que has puesto un esfuerzo mental en ello antes de emprenderlo. Es decir, has prepavimentado tu camino al éxito visualizándolo primero. Así que, prepavimenta cada pequeño paso en tu vida. Mediante esta práctica todo te resultará muchísimo más fácil y además te ayudará a entrenar esta potente herramienta. Es momento de un pequeño ejercicio. Antes de irte a dormir, te invito a prepavimentar todo lo que vas a hacer en tu día de mañana. Desde hacerte el desayuno hasta tu camino hacia el trabajo. Visualiza absolutamente todo para así entrenarte en este arte. Ya verás que si coges la costumbre... Esta práctica cada vez te resultará más fácil de hacerla, hasta el punto de comenzarlo a realizar de una manera automática. Entonces, tu vida se volverá muchísimo más fácil. Prepavimenta ahora tus objetivos finales, aquellos que parecen tan tremendamente difíciles de lograr. Visualízate a ti mismo realizándolos, cómo te sentirías y por qué te sentirías de esa manera. Siente como si ya los tuvieras. Quédate con esa sensación y recupérala cada vez que en tu camino tus fuerzas flaqueen. Esto va a suponer un gran impulso de adrenalina en ti empieza tramando tu plan de acción ¿Qué deberás tener a estas alturas una focalización totalmente optimista en relación a tus expectativas para la vida un alma totalmente limpia de elementos tóxicos tales como pensamientos negativos o cualquier cosa que te pueda frenar en tu camino la decisión de salir de tu zona de confort y además una lista con tus objetivos a largo mediano y corto plazo así como otra lista con mini hábitos diarios a cumplir puedes tenerlo en tu cabeza pero yo te aconsejo que los escribas todos. No te olvides de eso. En paralelo a tu lectura, espero que hayas estado practicando tu visualización y seas todo un maestro en esta área. Y, ¿ahora qué toca? Tramar nuestro plan de acción. El primer paso es elaborar nuestra hoja de ruta diaria. ¿Recuerdas esos mini hábitos diarios que nos ayudarían a completar nuestros objetivos diarios? Bien, cada día debes escribir en tu hoja de ruta esos hábitos o mini objetivos diarios que tendrás que cumplir durante ese día. Escríbelos según su orden de importancia, y también teniendo en cuenta el orden en lo que los quieres cumplir. Empieza por el primero. Focaliza toda tu energía y atención en ese. No pares hasta que no lo hayas conseguido. Cuando lo hayas realizado pasa al siguiente. Y así, hasta que hayas completado tu hoja de ruta. Facilísimo. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si no has completado tu hoja de ruta? Absolutamente nada. Si no te da tiempo de hacerlo todo, no te deprimas. Piensa que ya has completado muchas otras cosas ese día. Siéntete orgulloso y déjalo hasta el día siguiente. Tener un plan para la consecución de nuestros objetivos es tremendamente importante, pues nos supondrá una excelente gestión de nuestro tiempo. No pienses que el tiempo que empleas escribiendo tus objetivos, visualizando y pensando en cómo los vas a completar, ha sido mal invertido. La planificación nos ayudará a completar nuestros deberes mucho más rápido. Imagínate que tuvieras que escribir un libro. Existe el caso que podrías empezar desde cero, sin tener plan alguno, y enfrentarte al horror vacui de la página en blanco, o encallarte al final de cada párrafo, porque no sabes cómo proseguir. Muy contrario a esa situación, podrías trazar un plan antes de empezar a ponerte a teclear palabras sin sentido, construir tu índice o cómo quieres que se desarrolle tu historia, hacer una descripción previa de tus personajes y cómo quieres que evolucionen, pensar en todos los pasos clave que has de provocar, dónde van a ocurrir etcétera. Verás que bajo esta última disciplina no te vas a quedar en blanco. Tiempo en ese caso valdrá el doble porque de verdad lo has aprovechado. ¿Ves lo importante de tener una estrategia? Aplica esto a todo lo demás. Pregúntate a cada paso lo que estás intentando hacer, el objetivo que quieres cumplir. Si el hábito que estás llevando a cabo te aleja o te acerca de tu objetivo final, tenlo siempre presente para no desviarte del camino. El gran problema del tiempo. ¿Has tenido la sensación de que trabajas y trabajas ¿Y nunca tienes tiempo de nada? Si eso te sucede, entonces, ¿cómo vas a tener tiempo de hacer algo productivo para tu felicidad? Si no sabes de dónde demonios sacar el tiempo necesario para cumplir tus objetivos, déjame decirte que a lo mejor no estás haciendo un buen aprovechamiento de tu tiempo. Si no te puedes dar el lujo de dejar tu trabajo más temprano de tu hora normal para salir a cumplir tus sueños, créeme que lo entiendo, pero el hecho es que no estás usando tu tiempo de una manera efectiva. ¿Trabajar de manera eficaz o eficiente? A veces se confunde el hacer las cosas de manera eficaz a hacerlas de manera eficiente. ¿Qué es para ti mejor, hacerlas de manera eficiente o de manera eficaz? Imagina que tienes que construir un edificio de 50 plantas en dos meses. Este será un reto difícil que te va a llevar mucho tiempo, pero al final logras conseguirlo de forma eficaz durante el plazo acordado. Pero para esto, primero has tenido que contratar a muchas personas y lo seguro es que has gastado más material del necesario. Imaginemos ahora este otro caso, que durante el proceso de construcción has conseguido ahorrarte a algunos trabajadores al contratar solo el número indispensable, y además has conseguido gastar mucho menos material de lo requerido. El hecho es que en esta situación no has conseguido cumplir con el plazo acordado, o que el edificio solo cuenta con 48 plantas a la llegada del plazo. Habrás completado el encargo de manera eficiente, aunque no de manera eficaz. Has gastado el mínimo de recursos posibles, pero el resultado no ha sido el demandado qué pasaría si decidimos unir dos situaciones expuestas. En tal caso, construyes el edificio de 50 plantas durante un plazo de dos meses, gastando el mínimo de material y sin contratar demasiados trabajadores. En conclusión, se ha conseguido que el presupuesto quede dentro del margen al haber actuado de manera efectiva. Entonces, se habrá alcanzado la fórmula eficacia más eficiencia igual efectividad. Así quiero que trates tu tiempo y tus energías de manera efectiva. Gestiona tu tiempo. Supongo que ya empiezas a ver la diferencia, ¿no? Bien, ahora que sabes lo que es trabajar de manera efectiva, quiero que empieces a gestionar tu tiempo de una manera sabia y estableciendo tus prioridades. No tengo tiempo de, no sé de dónde lo voy a sacar. ¿Has pensado en mirar una hora menos de tele al día? Si sumamos ese tiempo diario, son siete horas a la semana. ¿Te has puesto a pensar acaso lo que se puede llegar a hacer con siete horas a la semana extra si administras y usas tu tiempo de manera efectiva? Intenta levantarte una hora antes de lo usual. Esta también es una buena manera de convocar tiempo extra para tus proyectos. Lo primero es lo primero. Encontrar una forma de sacar tiempo extra para cada día. Mirar menos la tele. Levantarse más temprano. No perder el tiempo en las redes sociales. Seguro que se te ocurren varias cosas en las que pierdes tiempo todos los días. Una vez hayas identificado esas actividades que hacen que tu tiempo se vaya por el sumidero, es hora que aproveches sabiamente ese tiempo extra que encontraste. ¿Cómo? Lo primero es que comienzas a resolver tu lista de cosas pendientes tus mini objetivos diarios. Si lo tienes todo planeado, lo resolverás mucho más rápido, y no perderás tiempo entre tarea y tarea. Lo segundo que has de tener en cuenta es que es prioritario resolver tus tareas de una en una. ¿La multitarea es en realidad menos productiva? ¿Por qué? Al repartir nuestra concentración, atención y energía en múltiples objetivos a la vez, estamos destinando muy poco esfuerzo en cada una. Lo mejor es focalizar todas tus energías en algo específico y no parar hasta cumplirlo. Verás que completas tu tarea mucho más rápido y de manera mucho más efectiva y, enseguida, podrás pasar a la siguiente tarea. Por último, y no menos importante, has de tener en cuenta que las interrupciones son un mal compañero de trabajo. Aunque te estés dedicando en cuerpo y alma a algo en concreto, si no te paran de interrumpir, perderás mucho tiempo y, en consecuencia, te irá a costar mucho acabar la tarea en cuestión. Aunque sea una pequeña interrupción, por ejemplo, como el revisar el WhatsApp de rato en rato, esos 30 segundos te desconectarán mentalmente de la tarea que estabas haciendo, y a esto le sumamos el tiempo de reconexión de ideas para retomar tu trabajo. Un WhatsApp, un correo electrónico, una llamada, etc. Suma todas esas pequeñas interrupciones y verás el tiempo que llegas a perder en total. Un desperdicio de algo tan valioso. No malgastes ese tiempo extra que tanto te ha costado encontrar. ¿Cómo seguir al pie del cañón? Ya te he hablado de lo difícil que es para cualquier ser humano mantenerse fuera de la zona de confort. No es que seamos cobardes. Es el poder de nuestra mente. Nuestro instinto de supervivencia hace que queramos quedarnos en la parte que conocemos, a fin de sentirnos seguros y a gustito. A veces sucede que si sufrimos algún tropiezo en el camino, o fracasamos, tendemos a tirar la toalla y abandonar. Eso no debe ser así. Cuerda que fracaso no es sinónimo de abandono, sino de aprendizaje. Entonces, ¿cómo lograr seguir en el pie del cañón con todas nuestras energías a tope y nuestra motivación a flor de piel? Hay tres claves que te ayudarán en el proceso. Clave 1. La fuerza de voluntad junto con el impulso. Cuando empieces a implementar los principios de este libro a tu vida, comiences a coger la sartén por el mango y a establecer pequeños hábitos diarios que te ayudarán a acercarte cada vez más y más a tu objetivo final. Ya verás que esas pequeñas acciones diarias van a costarte muchísimo al principio, o al menos, hasta después de los tres primeros días un ejemplo muy típico es el salir a correr todas las mañanas la primera mañana te levantarás con mucha ilusión y esto te ayudará a cumplir con tu objetivo del día Te estableciste una meta razonable de 2 kilómetros cosa que no te cuesta cumplir la segunda mañana te suena el despertador y ya te da un poquito de pereza realizar tu plan aún así levantas tu trasero de la cama y sales a correr la tercera mañana estando súper cansado y arrepentido de haberte propuesto este objetivo que en un principio te parecía bastante aceptable te levantas y sales a correr. En esta ocasión, sin embargo, decides correr solo un kilómetro. Tornas entonces con la cabeza gacha para tu casa. Cuarta mañana decides no levantarte para correr. Está claro que no has llegado a desarrollar el mini hábito. ¿Sabes por qué? Porque piensas que si tus fuerzas han ido a menos día tras día, esto va a seguir siendo así hasta el fin de los tiempos. Ese es un pensamiento errado, pues debes de saber que llegará un momento en que estos pequeños hábitos diarios van a dejarte de costar tanto. ¿Cuándo será eso? Cuando el hábito por sí solo se haya establecido en su rutina diaria. ¿Cuánto hay que esperar? Los expertos sostienen que 21 días. Si quieres que algo entre en tu vida para siempre, repítelo durante 21 días seguidos. Si lo consigues, lo habrás conseguido para siempre. Imagina un coche mirando hacia abajo en una pendiente. Quieres conseguir que ruede hasta abajo de la colina. Para eso vas a tener que empujarlo hasta que empiece a rodar. ¿Qué sucederá? Que al principio vas a tener que hacer un gran esfuerzo para que el coche empiece a deslizarse. Sin embargo, una vez esté rodando, el coche va a bajar por sí solo. Lo mismo ocurre con los hábitos. Es muy duro al principio, pero verás que si sigues haciéndolo durante 21 días, no te va a costar nada seguir con ello. ¿Y qué pasa cuando la fuerza de voluntad falla? Imagina que estás cumpliendo con tu hábito de correr todas las mañanas. A diario vas subiendo el número de distancia, pues en dos meses deseas llegar a correr 10 kilómetros al día. Todo va perfecto. Pero... ¿Qué pasará el día en que te enfermes de gripe? Vengan unos invitados a tu casa o una muy mala noticia haya llegado a tus oídos y no tengas tiempo o ganas de ir a correr ese día. ¿Qué debes hacer en ese caso? Lo último que has de hacer es castigarte a ti mismo por no cumplir con tu hábito. Tienes que ser consciente de que es posible que no puedas cumplir con tu rutina todos los días a consecuencia de casos excepcionales. Lo mejor que puedes hacer es aceptar que ese día no has podido por falta de tiempo o por otros compromisos, y decirte a ti mismo que no pasa absolutamente nada. Y si no has cumplido porque no has tenido un buen día, perdónate. Si tienes ganas de estar todo el día en el sofá, hazlo. Pero prométete a ti mismo que al día siguiente resucitarás de las cenizas como el ave fénix y seguirás cumpliendo con tus objetivos. Esta vez, con más ganas y con más fuerza. Una tregua a ti mismo es lo más que puedes hacer en estos casos. Eso sí, practicando tu rutina al día siguiente, más y mejor. Clave 2. La mágica sensación de sentirse realizado. Verás que en el momento en que empieces a darte cuenta de que todo a tu alrededor está cambiando, no ha sido por fruto de la suerte, sino porque lo has conseguido de tu fuerza de voluntad, tu capacidad para seguir tus sueños. Entonces, la sensación de realización te recorrerá por todo el cuerpo, y será una gran fuerza de motivación para seguir tu día a día cumpliendo tus objetivos. Cuando empieces a sentirte satisfecho con la vida que llevas y con todo lo que has conseguido solo por fruto de tu esfuerzo, estarás cada vez más y más cerca de la felicidad. Esto, en consecuencia, te trae varias ventajas. En primer lugar, si te sientes mejor contigo mismo, la relación con tu entorno también va a cambiar. Serás mucho más sociable, lo cual con el tiempo te abrirá muchísimas puertas. Te volverás mucho más seguro de ti mismo. Tu manera de andar, hablar, actuar, relacionarte y vivir la vida cambiarán poco a poco. Y esto lo notará también tu entorno. La confianza en uno mismo es una pieza clave para el desarrollo personal. Te sentirás mucho más motivado para formularte nuevos desafíos para tu vida, así como para ilusionarte con nuevos proyectos. Todo suma. Clave 3. Creérselo. ¿Te acuerdas cuando te hablaba del poder de la visualización? Nuestra mente no puede diferenciar lo que es real de lo que estamos imaginando. Por eso, cuando estamos viendo una película de miedo, nosotros también sufrimos ese miedo, pues nuestra mente se relaciona con lo que estamos viendo y cree que está ocurriendo de verdad. Dicho esto, permíteme recomendarte algo efectivo. En ese punto en el que empiezas a tramar tu plan para conseguir tu gran objetivo, y quién sabe, quizás ya hayas empezado a implementar tus pequeños hábitos, finge que ya lo has conseguido. Finge que ya has conseguido esa meta que incluye todo lo que querías. No me refiero a que si tu objetivo es ser millonario, hables a tus amigos de que tienes un nuevo Ferrari, tu propio yate o tu mansión en Marbella. No, para nada. Me refiero a que actúes con actitud de millonario. Que vayas por la vida con tal seguridad como la de alguien que ha conseguido todo lo que se ha propuesto en su vida. No esperes a que las oportunidades lleguen. Haz que ocurran. Por último, mi consejo, y creo que es la clave más importante del éxito, es que debes crear tus oportunidades. En otras palabras, haz que las cosas pasen. Como te dije desde un principio del libro, no te quedes esperando a que pase tu tren, o a que alguien llame a tu puerta o te toque la lotería. En su lugar tienes que ser proactivo, tienes que coger el rumbo y control total de tu vida. ¿Por qué? ¿Crees que tiene más mérito alguien que ha triunfado porque tiene talento y una persona le ofreció una oportunidad y tuvo suerte? ¿O alguien que también tiene talento, ha conseguido todo por sí mismo, ha trabajado muy duro para llegar a donde está, ha fracasado muchas veces y aún así ha aprendido de sus errores y ha continuado hacia adelante qué persona quieres ser tú la que espera que le toque la lotería o la que consigue el dinero por sus propios méritos seguro que adoptando la segunda opción te sentirás mucho más realizado y te habrá ayudado a desarrollarte mucho más como persona ya no se tratará de lo que hayas conseguido o cómo será tu vida al tener todo lo que deseabas sino de la persona en la que te has convertido en el transcurso de todo ese largo camino, gracias al aprendizaje adquirido. Es de esto que quiero hablarte en el siguiente y último paso, el que considero además el más importante de todos. Paso 4. Comprender que lo importante es el camino, y no el destino. Ahora que ya hemos llegado al final, y que ya hemos conseguido todo lo que queríamos, ¿qué hacer? Lo que quiero que entiendas es que, mucho más importante que disfrutar de tus logros y de tu vida, así como de todo lo que has conseguido con tu esfuerzo, es el entender la importancia del camino. ¿Qué tropiezos has tenido durante esta caminata? ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Eres ahora más seguro de ti mismo? ¿Eres más sociable, más feliz, más constante y aplicado? ¿En quién te has convertido después de este viaje? ¿Te has levantado después de caerte múltiples veces? ¿Has aprendido de tus errores? ¿Has crecido y evolucionado como persona? Seguro que antes de que sucediera todo esto, tú te subestimabas. Pensabas que no serías capaz de hacer tales cosas como equivocarte y ver el fracaso de una manera tan positiva, sacándole todo lo malo de tu vida y dejando las puertas de lo bueno abiertas de par en par. Entonces, ¿ahora qué? Pues a seguir ilusionándose. La ilusión, las ganas de emprender y de conseguir cosas, son el motor de la felicidad. Es momento de desvelarte el secreto más escondido de la humanidad. El real propósito de la vida humana es la felicidad. Sigue, no pares de evolucionar y conseguir cosas por ti mismo, a fin de crecer como persona. En ese caso, cuando llegues al final de tus días, verás cómo te sientes totalmente orgulloso de toda tu vida. Posiblemente hasta te arrepientas de todo lo que no hiciste por miedo. Sin embargo, te sentirás orgulloso de todo lo que sí hiciste, incluyendo tus fracasos. Piensa que si has fracasado, es porque lo has intentado. Recuerda que son tus fracasos los que te han llevado a ser la persona que eres hoy. Imagínate, de aquí a muchísimos años, cuando hayas vivido toda tu vida recordando todo lo que conseguiste e hiciste. ¿Cómo has llegado a ser la persona que eres en ese momento? Lo orgulloso que te sientes de haberte convertido en quien de verdad querías ser, dejando a un lado tus miedos y no arrepintiéndote de nada. ¿Quieres sentirte así? ¿O quieres llegar al final del camino pensando qué podrías haber hecho o vivido más? Así que ahora, desde este momento en que te encuentras leyendo estas últimas líneas, yo te animo a que encuentres ese propósito para tu vida. ¿Crees que no sabes lo que quieres? ¿Ese es tu caso? Un truco. Piensa en lo más obvio. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, toda la vida te ha encantado tocar un instrumento. Entonces, lo más obvio es que seas músico. Te encanta la moda y eres una fashion victim. Entonces, lo más obvio es que seas diseñador de moda, personal shopper, estilista o un bloguero que escriba sobre tendencias de vestimentas. Si tienes la inquietud constante de querer viajar y ver mundo, entonces lo más sensato es que abandones tu vida sedentaria, te pongas la mochila a la espalda y empieces a recorrer todos los países que puedas hasta que tu sed de curiosidad se sacie, si es que lo hace algún día. Sigue tus corazonadas y tus intuiciones y verás que siempre, siempre, siempre te van a llevar por el buen camino. Haz lo que sientas que has de ser y hacer en cada momento, y no lo que creas que es correcto. Realiza lo que tus entrañas te dicten. Recuerda que no debes dejarte influenciar por lo que te digan los demás. Porque Tú ya has conseguido dar el paso. Estás liberado de tu zona de confort. Has limpiado tu vida de pensamientos negativos. Eres mucho más optimista. Ves tu alrededor con infinidad de oportunidades y opciones. Ya has dado el primer impulso al coche para que empiece a rodar colina abajo. Y ya no hay marcha atrás. Este ya no parará. Tú ya tienes lo necesario. Todo aquello que la gran mayoría de gente a tu alrededor no conseguirá nunca. Siéntete con el derecho de creer y pensar que vas a saber muchísimo mejor que nadie. Es lo mejor para ti. Cree en ti mismo y en tus posibilidades. No me digas lo que no puedo hacer, decía el personaje de John Locke en una de las mejores series de la historia, Perdidos. Repítete eso siempre. No dejes a nadie que establezca tus límites, que te diga de lo que eres capaz de hacer por el simple hecho que tú mismo no lo sabes, ni lo sabe nadie más. Nunca nadie logrará conocer sus límites. Tanto el esfuerzo, la dedicación y la ilusión. No tienen límites. Los límites no existen, mi querido lector. ¿Sabes que hace 100 años resultaba imposible pensar que el hombre pudiera llegar a volar, o que cualquier persona en este mundo pudiera caminar sobre la luna? ¿Sabes acaso que nadie se imaginó que la ciencia estaría tan avanzada, que nuestra esperanza de vida aumentaría de la manera que lo ha hecho? ¿Te das cuenta quién ha conseguido todo eso? Fueron personas como tú y como yo. Nada extraordinario. Simplemente fueron personas que creyeron en sí mismos y en el hecho de que podían conseguir cosas que hasta ese momento se pensaban imposibles. Cada uno de ellos no hizo caso a aquellos que decían, es imposible. Tú ya sabes cuál es el primer paso para emprender este tipo de metas. Empezar. Empezar ya. Empezar con pequeñas acciones en tu día a día. El proceso de coaching es el proceso de cambio, el de encontrar nuevas formas de hacer las cosas, de vivir la vida ser activos y tomar la sartén por el mango. La forma más pura de locura es la de hacer las mismas cosas una y otra vez, esperando un resultado diferente. ¿Quieres algo distinto en tu vida? Cambia. Haz cosas nuevas. Reinvéntate. Sé quien quieras ser.